Yo nací el 28 de julio de 1936 en Santoña. Pocos días eh, después de iniciarse la guerra civil en España, ¿no? eh, bueno, mi padre era eh, militar en la en artillería de Santoña, eh, que había un cuartel. Santoña era un, una plaza fuerte desde el siglo 19. La vida de Santoña eh, la tengo por referencias, es decir, que nosotros vivíamos en una casa, bueno, eh, bien, de, de la plaza, al lado de la plaza vieja de Santoña, que es donde estaba antes el ayuntamiento, eh, y aquellos tiempos la gente vivía mucho de la pesca que se podía y no había trigo debido a los problemas de los frentes de guerra, ¿no? Mucho cultivo de maíz el maíz creía, crecía muy bien y de ahí se hacía pues, la harina de maíz, harina de color amarillo y se hacía unas tortas que era borona. Pero claro, en Santoña pues estuve solamente eh, eh, los años primeros de la vida, porque una vez terminada la guerra y demás, mi padre fue destinado a Vitoria. Mi madre nació en Santoña, ¿eh? sí. ella nació el año 12. ¿eh? Y bueno, eh, y luego pues sí, ella fue al colegio, un colegio de, de que todavía existe, o sea, si uno va a Santoña y se acerca a lo que llaman el pasaje, que hay un monumento a Juan de la Cosa, pues enfrente está, también creo que hay un colegio que es el colegio de Santo Corazón, eh, que era de, o es todavía de no sé si son teresianas o monjas, en fin, algo religioso, y ahí estuvo. Y ahí hizo también la primera comunión. Era eh, de señorita de la burguesía, decía que el padre, eh, mi abuelo era registrador de la propiedad. Eh, o sea, mi familia, la familia había tenido sus cosas, sus propiedades, sus demás. Mi padre es eh, de eh, Andalucía, de Jaén, de Jaén, en un pueblo que se llama Torre Blasco Pedro. Eh, es un pueblo de cerca de, Li, de la zona de Linares, de una familia que tenía eh, olivares, eh, olivos. Eh. Él fue un alumno, tuvo como profesor en la Paeza a Antonio Machado, sí, eh, que era profesor de francés, este Machado, eh, y estaba en Baeza, que es un, una ciudad muy interesante, muy bonita de, de Andalucía, ¿no? Eh, bueno, pues, eh, los, pues de, después de su formación, digamos, él se fue eh, a la Academia de Artillería de Segovia, cuando acabó eh, a Pontevedra y después a Santoña. Y en Santoña en el regimiento de artillería, conocí a mi madre. Mi padre fue hecho preso. ¿eh? Sí, lo llevaron, en, creo que fueron primero quizá, al Dueso, luego en el Alfonso Pérez, que era el barco que estaba aquí. Y bueno, pues ahí, al principio de la guerra, hubo estas sacas de gente en uno y otro lado, es decir, que es que eh, eh, ahí, ahí, con respecto a la violencia, eh, da igual que sean de, de, de un lado o de otro, ¿no? Eh, y entonces, claro, ahí, pero se salvó. Y estuvo trabajando aquí en la Albericia, eh, pues eso, para eh, ocupación de presos, ¿no? ¿Dónde hay que meter los presos? Para pues trabajar. Pero claro, luego, al año siguiente, pues eh, aquí, eh, eh, lo que es Antoña, eh, eh, fue recuperada por los nacionales, generalmente italianos. Pues claro, aquí en Cantabria no fueron, aunque aquí está aquella que se llama General Dávila, que todavía es un, un nombre de, de aquella época. ¿eh? Pero en realidad fueron los italianos los que entraron en, en Santoña. Y bueno, una vez terminada, pues ya vino la, digamos, la colocación, la colocación del padre y la colocación de la familia. ¿verdad? Entonces llevas de Santoña pues a Vitoria, desde el año 40-41 hasta el año 53 es la, ahí es la vida, ¿eh? con 10 años hacía uno el ingreso para el bachillerato, porque entonces el plan mío de bachillerato yo no he conocido. bueno, yo soy anterior a eso de... de eh, de la enseñanza dividida en dos partes, no, no, todo era, eh, había dos, dos vertientes para estudiar, el bachillerato de siete años y había otra cosa que era comercio, eh, o sea, la escuela comercial, la escuela de tipo práctico para dedicarse al comercio y esto, ¿no? Que no sé ahora cómo, ahora sería eso, una diplomatura de economía o algo parecido, ¿no? Pero vamos, para los niños y tal, eh, pues eh, teníamos el bachillerato A los 10 años hacías un ingreso, o sea, que, que eran cuatro cosucas, o sea, eh, ortografía, bueno, un dictado, eh, algunas preguntas, algunos cálculos y esto. Y entonces ya, si aprobabas o estabas apto, entrabas ya a pasar a primer año, primer año de bachillerato Primero, dos hasta siete. El último era el séptimo. Y en el séptimo, al final, hacías el examen. Si querías ir a la universidad, la revalida de esto que es como ahora se hace la selectividad, al final eso ha tenido diversos movimientos en España, para adelante y para atrás, pero al final lo que tienes que saber es lo que tienes que tener aquí dentro, bueno. <ríe> Yo en el colegio he tenido bastante libertad. No he jugado jamás al fútbol allí y no he puesto jamás bata. Mira que todos mis compañeros llevaban una bata, una bata de color gris oscuro más o menos, ¿eh? porque era para, ¿eh? como guardapolvo, se llamaba también en tiempos antiguos. ¿no? Y yo nada, yo de civil siempre y no, yo era un tipo eh, deportivo. Ahí he tenido un buen amigo que lo he mantenido durante muchos años hasta que ya nos perdimos, ya ¿eh? Eh, lo he vuelto a ver aquí en Cantabria, eh, era un era un chico eh, Aurelio Arana, es decir, era hijo de un zapatero de estos, zapatero de portal, de esos que todavía había antes, zapateros de estos que... ¿eh? Y este, curiosamente, en un país que había pocas becas, pero había, a verlas había. Este tenía una beca, o sea, le daban un... Los propios hermanos o lo que sea, tenía, le daban facilidad o no le cobraban, por claro, el colegio hay que, había que pagarlo. ¿eh? No sé si era mucho o poco, pero bueno, eh, Pero yo creo que era bastante porque, eh, claro, me acuerdo de una cifra al final. Hay que poner lo que valía, por ejemplo, los años 50 o 53 o por ahí, al mes eh, 150 pesetas era mucho dinero. Porque claro, ¿eh? yo que he ido al cine por menos de una peseta allí en Vitoria a 90 céntimos, ¿eh? ir al cine 90 céntimos, eh, eh, pero una perra, o sea, bueno, hay que tener en cuenta que el euskera era una lengua prohibida casi, prácticamente. Bueno, yo eh, permitida, eso sí, lo que pasa es que, digamos, congelada. ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? Eh, eso sí, porque es que además eh, yo he convivido en ese colegio con gente eh, uno de mis compañeros de curso fue luego un gran dirigente de Erri Batasuna. ¿eh? José Luis El Coro. Este es un hombre que llegó a ser eh, alcalde de Mondragón o como se llame en vasco. ¿eh? era un chico majísimo, estupendo, como todo el mundo lo es. En los recreos había, pues esto, los servicios, los váteres para críos. Bueno, para hombres, claro que no. ¿eh? Y entonces allí en, se escribía. Grafitis o letreros, Gora, Oskadi, escatuta Entonces, claro, eso en los años 40 era un pecado horrible, pero claro, en un váter sí que se lo podía escribir. Yo una vez he sido el comprador de los Reyes Magos. Sí, yo me acuerdo, tenía yo creo que 12 años, y tuve mis, todos los demás estaban en la cama con la gripe, claro, es que ahora está el COVID, pero antes teníamos la gripe. Bueno, yo... <risa> Y claro, pues, ala, le tuve que comprar un regalo a mi abuela, que vivía con nosotros, quedó viuda y tal, y vino pum pum, y luego pues a mi madre o no sé qué, y a mi hermana y tal, el otro hermano nació ya más tarde en Zaragoza, pero eh, eso sí que me acuerdo yo, porque yo sí que era un, yo siempre he sido un mm, recadero, recadero, eh, eh, los domingos iba a comprar yo, un periódico, un de estos de lectura de Domingo, que se llamaba precisamente Domingo, que era para mis padres. ¿Eh? Y tenía mucho para leer, o sea, de estas... ¿eh? y luego, pues eh, también, eh, pues Pulgarcito o Te veo eh, y cosas por el estilo para mí. Fuimos a Zaragoza pero claro, en Zaragoza pues todos los años de carrera, ¿no? Es decir, que también eran siete, ¿no? Claro, yo estudié allí, ingresé en, en medicina y, y acabé el año 60 y todo esto, ¿eh? y luego licenciatura y, y luego eh, también me quedé un año más para hacer el doctorado. Yo fui con una beca al, a Alemania para el... Eh, un Centro de Investigación del Corazón con la clínica de... y entonces ahí estuve eh, eh, el tiempo necesario como unos dos años para completar y entonces ya me dieron el título bueno tenía la opción de aparato circulatorio que es como se llamaba entonces ¿Eh? pero luego me pasé a lo que es medicina física y rehabilitación que es lo que luego he hecho yo que he estado ya cuatro o cinco años allí bueno yo he estado en Alemania concretamente ocho años no ocho años no y y siempre también la vuelta es dura, ¿no? Porque claro, no tienes, tampoco, eh, no había oposiciones. Ya. Empecé a hacer los estudios del doctorado, el catedrático de anatomía que lo dirigía y todo esto, bueno, había traído un sistema más moderno para conservación, que era ya más bien proveniente de Alemania, que era que los, eh, los, los cadáveres y tal estaban metidos en un, se abría como una especie de de armario horizontal tumbado y ahí estaba metido en, en formol o tal. Eh, para, eh, se conservaba y todo eso. Eh, eh, requiere cierto acostumbramiento. Los primeros choques del, están precisamente en la sala, la llamada sala de disección. Los primeros. Cuando entras en la facultad, al principio pues tienes que, digamos, eh, acostumbrarte a esa impresión de, de ver esto, ¿no? Entonces, claro. Eh, y tomarlo todo como, como una cosa natural. Oclusiones coronarias El gato. El trabajo experimental. es dije que yo me dediqué a cazar gatos por las calles de, Santa, de Zaragoza y a comprarlos. Por 25 pesetas tenías unos gatos que los vedeles, o sea, o los mm, eh, Sí, los encargados de... En el manicomio había muchos, porque el manicomio de Zaragoza tenía unos jardines y unos parques enormes allí y los gatos ahí se acumulan, igual que en Roma. Bueno. Entonces, claro, había que traerles en un saco y luego los dormías y les hacías la operación y ya está, y el examen. Bueno, eso además, claro, lo, lo tienes que publicar y pagar la publicación que también cuesta dinero. No creas que mis padres lo tuvieron que pagar. No sé si costaron tres mil pelas, tres mil pesetas, sí o algo así. Sí, porque claro, una, una revista que casi nadie lee, pero que es publicación. Eh, yo he hecho mucho autostop. Oye, yo he dormido por las calles por ahí. O sea, eh, sí, es que el autostop es interesante. He hecho en España también en tiempos, eh, en el verano, eh, de aquí a Galicia. No sé si fui a un, a, un, a un albergue de esos de verano que había de estudiantes y luego en vez de volver por el mismo camino, volví por Madrid. Y, stop. Y, y, claro, de joven aguantas lo que sea. Duermes en un banco tal o, o a veces... Eh, y luego en, en, Fran, en verano en Francia, pues eh, sí. Eh, en, pl en pleno lío de esto de Ar Argelia y todo, y de Gol y todo, del año 58 y todo esto, por ahí, sí, 58, 59. Mi destino era eh, la ciudad, ciudad balneario de Bad Nauheim, que es donde estaba esto, Bad Nauheim, uh -huh. Kerkhof Institut y todo esto, ¿no?, y Clínica Kirchhoff y tal. ¿Eh? Y eso es, ahí empecé. Era octubre, sí, octubre del 61, eso es, ¿eh? octubre del 61. Bueno, allí empecé a, a estudiar, bueno, a hacer cosas de estas, y pues tuve unos cuantos meses y tal, pero luego como era solo un una beca y tal, me pasé ya luego a lo otro que me prometía más la, en reumatología y medicina de rehabilitación, uh -huh. en el mismo sitio, en otra clínica, claro, de la Universidad de Gießen, que era de la, de, de la cual se dependía, ¿no? Esto es. ¿no? Uh -huh. Bueno, ahí conocí a Helga, que bueno, nos conocimos en, el, en este Instituto de mmm, Investigación del Corazón, Karkov Institute. entonces ya allí nos conocimos y luego ya pues, para quedar más juntos, pues yo seguí en esa clínica de, de rehabilitación, de reumatología y tal. Yo me volví sin trabajo aquí, pero bueno, eh, para eso está la juventud, para darle valor a la vida. Y mientras Kierka se quedaba en, con los niños y con el niño, que, que nos casamos en bandaje, por lo civil. No soy de la misma opinión que mis padres y tal y mi gente. O sea, eh, yo era más moderno, claro. O una persona que le gustan los idiomas, que sale por ahí fuera, y que a mi boda no vienen los padres porque todo cae demasiado. ¿Comprendes? Porque claro, es, es esto, ¿no? Es decir que... Eh, la España que, que hemos vivido era bastante distante de todo, mucho más anticuada, claro, ¿eh? de lo que tenemos hoy, ¿no? Es decir, que... y eso no, no encajaba, ¿no? Es decir, que... ¿eh? ¿Cómo conocer a una persona después de ciertos tanteos y de conocimiento? Es interesante esto, porque claro, uh, hay matrimonios que, que no funcionan y también porque la gente a veces es demasiado exigente. Hay que transigir, hay que adaptarse. No hay más remedio. ¿eh? Pero claro, o bien, si no te gusta algo, tienes que conceder al otro lo que le gusta. Era yo jefe, titularmente el jefe de, de servicio, ¿no? De, jefe de, de rehabilitación allí. No éramos muchos, pero bueno, teníamos. Eh, pues más o menos completo, ¿no? Es decir, que eh, ha sido, pues eso. Eh, teníamos pues, una buena dotación de fisioterapeutas, da, dos terapeutas ocupacionales. Eh, un episodio eh, eh, doloroso es cuando se hundió el, nuestro edificio. Fue el 2 de noviembre del año 99, 1999. Un, un viento sur muy fuerte eh, se entró en una, un doble muro que había en nuestro edificio de rehabilitación y de traumatología y lo tiró abajo, eh, cayó eh, y mató a, a la directora adjunta, ah. sí, eh, una secretaria de dirección y un celador y otro técnico. ¡Bum! Y aparte, claro, que eh, nos quedamos en Alvis eh, eh, a oscuras, ¿no? Y hubo que desalojar todo eso, desalojar. Luego lo tiraron entero. Yo no soy de estos que trabajan y están siempre añorando. ¿Tú acabas medicina? Bueno, pues muy bien. O sea que, hombre, yo sí con la medicina porque tengo aquí e-medicine, eh, que es todo puesta al día total de todas las especialidades, de todas las cosas que hay en la medicina, que son muchísimas, ¿no? Cuando me jubilé a cuando estoy ahora, evidentemente el bajón físico es normal, pero está ahí. ¿Mm? Entonces, eso no tiene que ser motivo de pena ni de depresión. ¿Mm? ¿Eh? Hombre, si tienes algún inconveniente, entonces te puedes Puedes tener una depresión reactiva porque tienes un problema. Si, sí, uno tiene enfermedades, pero también las enfermedades, hoy muchas se curan y vivimos de milagro. O sea, yo puedo decir que vivo de milagro porque afortunadamente me ha tocado en una época en, por ejemplo, que la terapia para la hipertensión arterial es efectiva. ¿Eh? Como no tengo ahora ningún motivo de disgusto, es decir, cuando tienes un problema de disgusto, esto lo enmascara todo, lo ennegrece todo. Pero si no está, todo queda, digamos, en el plan de, de que eh, a veces piensas que cualquier tiempo pasado fue mejor, como se dice así popularmente, ¿no? Eh, y a veces pueden tener razón, es decir, eh, tenemos, todos tenemos derecho a la vida. Yo no le tengo ningún miedo a la muerte, porque el que se muere eh, se libera. Los que sufren son los que se quedan, o quizá, o no. Hasta los 50 años la vida está asegurada, después ya tienes que prestar atención.